conversar con Osman. Sí, lo que yo quería, por favor, en sí, el fenómeno paranormal en sí es, es un fenómeno, entonces eso yo quería una ampliación, por favor, es de lo que es el fenómeno paranormal, compañero Osman. Osman. Eh, ¿Cómo así? ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta? Y ya, mire. En sí, el, el fenómeno, puedes hacer un concepto, una definición de lo que en sí es el fenómeno paranormal, sí, hay... o... sí, sí, sí, bueno, lo paranormal es, es claro en, en lo que nos dice, ¿no? Es lo que está al lado de lo normal, eso es como que el término, el significado del término paranormal es lo que se encuentra al lado de lo normal, esto significaría que son las cosas que, que no son no, normales para la mayoría de las personas, para nuestro entendimiento o para nuestro conocimiento. Sin embargo, pues eh, filosóficamente tendríamos que eh, indagar mucho más profundo sobre qué es lo paranormal y para quién es normal y para quién no es normal y tendría que ser paranormal. Eso ya sería una cuestión filosófica, pero si nos vamos simplemente por por encimita del significado, es solamente las cosas que están al lado de lo normal, es decir, eh, las cosas desconocidas o lo que nos parece que no es normal. Eso sería, así a, a simples rasgos, el tema paranormal o la palabra. Eso, muchas gracias. Esta aclaración. Compañero Bayro. Sí, te doy la palabra. Gracias, compañero. Eh, de mi parte, pues, eh, bienvenido a nuestro invitado especial. Mi nombre es Byron Romero, pues, y tenía unas pequeñas inquietudes. Eh, saber por qué, tal vez, qué lectura tiene usted, por qué eh, en México es un, es un país tan caliente para ver todas estas situaciones paranormales. ¿Qué lectura tiene usted? La, la una pregunta. La otra, eh, relacionado a, a lo que es el caso de Pachita, que nosotros también bien nos enteramos, de si usted conoce el caso de Pachita y relacionado a Marla, que decían que es la primera o la más importante contactada de México. Ayúdame con eso. Muchas gracias. Bueno, sobre el que en México haya muchos avistamientos OVNI, seguramente tiene que ver con una situación cultural. El fenómeno OVNI ya se tenía... Eh, pues estudiado o ya se hablaba de esto en Estados Unidos desde los años 50, desde los eh, 45 en adelante y en Latinoamérica de igual forma pues se tenía la, la idea, el concepto, el conocimiento sobre objetos voladores, sobre platillos, sobre alienígenas o en este caso pues les llamábamos marcianos, pero sucedió un hecho que sí hizo un parteaguas en la historia de, eh, al menos en México y no sé si esto repercutió en Latinoamérica, pero en 1991 durante el eclipse total de sol en, en México tuvimos eh, la oportunidad de vivir esa experiencia en donde hubo un eclipse total se hizo a las 12 del día se hizo completamente de noche en aquel tiempo, en los años eh, 90, pues ya empezaban las, las cámaras, eh, las primeras cámaras, las primeros primeras videocámaras, entonces la gente comenzó a grabar el cielo, a grabar el, el eclipse, sucedió que de todos los mexicanos que tenían una cámara en mano y pudieron captar esos momentos, pues resultaron que se pudo grabar algunos objetos voladores no identificados, que parecían ser metálicos, parecían ser luces, parecían ser objetos eh, redondos, etcétera, diferentes eh, tipos de objetos en diferentes partes de México. Entonces, eh, esto fue muy interesante, fue muy misterioso. Eh, Jaime Maussan, que era el reportero quien estaba cubriendo principalmente este tema del eclipse, pues a él le llegan muchos videos acerca de estos primeros objetos voladores no identificados. A él le parece curioso, comienza a investigar y comienza a mostrarlos como precisamente ovnis. Y es ahí donde comienza una década en México, del, de la gran oleada en México, del fenómeno ovni. A partir de, esa, de ese día del eclipse total de sol, comenzó a haber eh, muchos testigos de objetos voladores en el cielo, no identificados. Y de ahí nace también eh, esto que se llamó eh, los vigilantes del cielo. Las personas que tenían oportunidad de tener una cámara, una videocámara, se organizaron para vigilar el cielo de día y de noche. Todos los videos que en, eh, podían capturar de objetos extraños iban a la redacción de, del periodista Jaime Maussan y él comenzó también un, un programa, empezó también, eh, pues, eh, por medios digital por medios de, de de revistas y de otros como la radio pues presentar precisamente lo que estaba sucediendo en México con respecto al fenómeno OVNI. Entonces, a partir de ahí, me parece que ya se convierte en algo que al mexicano se le quedó muy grabado, el de que eh, hay muchos avistamientos OVNIs, de que los OVNIs aparecen mucho en México, pero yo creo que no solamente en México sucedan tantos avistamientos, seguramente en toda Latinoamérica debe de haber igualmente avistamientos del fenómeno OVNI, pero la gente no tiene eh, la costumbre de estar observando el cielo tanto de noche como de día, vigilándolo, buscando precisamente estos objetos. Hasta la fecha hay todavía personas que se dedican a eh, explorar el cielo en busca de estos videos, en busca de estos objetos para grabarlos y seguir documentando. Entonces me parece que solamente es eso, no es que en toda Latinoamérica no haya tantos avistamientos como en México, sino que en México tenemos esa cultura de estar eh, preparados e investigando el cielo tanto de día como de noche en busca de estos objetos. Pues gracias. También preguntaba sobre los casos excepcionales de Pachita. De, el caso de Pachita, pues bueno, fue una curandera, una curandera psíquica, podríamos llamarlo así. Eh, eh, ella decía que curaba a través de espíritus y las curaciones de Pachita eran muy interesantes porque eh, ella hacía cirugías cirugías en donde intervenía solamente con, un, con una daga que ella tenía y estas cirugías eh, podían ser de cabeza, de estómago, de pulmón, etcétera, de, de acuerdo a al mal que tuvieran las personas. Sin embargo, eh, sus cirugías eran psíquicas, parecía que cortaba, parecía que sacaba órganos, parecía que sacaba tumores y al final, al mismo día, el paciente se podía ir caminando, no era como que en verdad abriera el, el estómago, pero era muy curioso porque al poner ella su, su daga o su cuchillo en cualquier parte del cuerpo de la persona, inmediatamente sangraban inmediatamente se al parecer abría esa zona y sacaba el mal pero al término quedaba nuevamente como si no hubiera sucedido nada es uno de los casos bastante extraños el caso de Pachita además que ella realizaba estas oh, estas cirugías en una casa en una casona muy muy antigua la casa de las brujas se le llama así porque su fachada tiene una especie como de cúpula bueno no cúpula es como una especie de, de sombrero de bruja es eh, por eso que se le llama la casa de las brujas por la fachada entonces no solamente el inmueble eh, ya tenía una presentación misteriosa sino todo lo ocurrido con Pachita que se volvió muy famosa y varias personas eh, de poder acudieron también a ella no solamente por las cirugías eh, psíquicas sino también por algunas otras eh, poderes, con otros poderes psíquicos que ella tenía y que podía ayudar a las personas. Jacobo Greenberg fue alguien de quien investigó el caso de Pachita y que finalmente terminó desaparecido y desde ahí eh, es, es extraño. Es, es el, perdón, es el médico, el médico que desapareció, es el Jacobo Greenberg. Sí, es, sí, es así, el, sí, el médico que desapareció. La verdad, eso, ese tema, pues, fue muy popular en su época y se había completamente olvidado. Tiene un año aproximadamente que el caso de Pachita y de Jacobo Greenberg eh, comenzó a surgir nuevamente. Los eh, Ahora, lo, la nueva generación de, de chicos que crean contenido en Internet retomaron el caso, lo empezaron a subir a redes sociales y ahora es muy popular nuevamente el caso de Jacobo Greenberg y en este caso también el de Pachita, pero ya era un caso completamente olvidado. Increíble, Dios mío, ¿no? Y la, la última pregunta sobre la contactada más importante de México, de eh, Marla. Yo descon, desconozco el caso de, de Marla, no nunca la había escuchado mencionar, ¿no? Eh, Ángel, ¿se acuerda el nombre? Ángel de la Marla. Ángel, Sí, la, la contactada más importante de México. ¿Tiene casi? el nombre? No, compañero, no me acuerdo. Ya. Bueno, yo agradezco esta información extraordinaria que nos da nuestro invitado especial. Eh, cedo la palabra al compañero Iván para que decime algún otro compañero que continúe. Gracias. Eh, y en este caso, eh, sí, continuando con lo que dice el compañero Byron eh, ¿qué pasó con Pachita después? O sea, eh, ¿cuáles fueron las causas de, de su fallecimiento? ¿Hubo alguna repercusión en cuanto a, a este personaje que, que usted nos comenta y nos ilustra? ¿Qué pasó después con ella? Realmente no, no, lo, tengo, no lo tengo claro, Pachita debió morir como cualquier otra persona, de ella no hay un tema de misterios como sí lo hay con Jacobo Greenberg, que por ejemplo él sí simplemente desapareció, no, no se encontró rastro de su cuerpo, no se encontró absolutamente nada que indicara que había fallecido o que se había ido a algún otro lugar, etcétera. simplemente desapareció, pero en el caso de Pachita eh, desconozco incluso dónde haya sido enterrada o si su tumba todavía eh, esté en algún lugar de, de México la verdad es que pachita desconozco si, cómo terminó eh, su vida y, y, y de pronto la casa o el lugar donde ella hacía estas prácticas eh, se mantiene como eh, algún tipo de como algún eh, patrimonio cultural de, de la humanidad o ustedes en algún momento, eh, hicieron alguna restauración o de pronto el Ministerio de, de Cultura hizo algo con respecto a esa, a esa estructura donde habitaba él y donde hacía este tipo de procedimientos Bueno, debemos de, de recordar que este tema, a pesar de que sea muy interesante muy importante y de reconocimiento pues no tiene nada que ver con el, el gobierno el gobierno cuida el, el patrimonio y otros edificios que, que tienen que ver con hechos históricos con referencia a, al proceso que tuvo México. En este caso estamos hablando de un tema paranormal, de poderes psíquicos, de una chamana que es Pachita. La casa sigue bien y sigue, sigue en pie, la, la fachada sigue eh, igualmente eh, conservada actualmente son departamentos, dentro de esa casa de las brujas son departamentos, tuve la oportunidad de en el 2020 eh, visitar eh, la casa de las brujas, ese lugar no se puede acceder si no eres, eh, pues un, si no vives dentro de, de la casa, porque se tienen por restricciones por la seguridad, entonces tuve la oportunidad de, de acceder con una chica que vive en, el, en los departamentos, y bueno, fui a documentar precisamente sobre si era verdad que se escuchaban algunos sonidos extraños, psicofonías, si había este ambiente todavía tenso, si había situaciones fantasmales dentro de la casa de las brujas, pero es imposible en una sola sesión o en dos sesiones que acudí a la casa de las brujas, el poder realmente... Eh, decir si es que todavía existen fenómenos paranormales dentro de esta eh, vivienda o si no existen. Fuimos, entrevistamos a esta chica, entrevistamos eh, y le preguntamos sobre los fenómenos paranormales que ella había eh, tenido, las experiencias que había tenido dentro de este lugar durante su estancia ahí. Y pues bueno, sí, sí menciona ruidos eh, extraños, eh, algunos lamentos eh, cosas de ese estilo sombras no tan no tan común no constantemente pero sí señalaba que sentía ella que había algo extraño en su departamento por ejemplo que era algo que sí le daba miedo hicimos una un experimento grabamos con un, un micrófono binaural que este detecta hasta los más eh, sens o sea, los sonidos más más, eh, de mayor, de menor rango, de, de menor eh, volumen, entonces con ese micrófono binaural nos pusimos a grabar por algún tiempo dentro de ese departamento en las escaleras de toda esa construcción de la Casa de las Brujas y bueno, eh, escuchamos algunos ruidos eh, naturales del lugar, naturales de la zona donde se encuentra esta casa, eh, y algunos ruidos o algunos sonidos que sí no podemos identificar de dónde venían, pero nada en concreto. Quizá lo más extraño que pudimos captar fueron algunos pasos que se escucharon en, en un lugar donde no había tránsito de personas, donde al, era el final de la escalera, y que en ese momento nosotros estábamos arriba y no veíamos o no hubo personas que caminaran en ese entonces. Entonces fue como que lo más raro. Pequeños pasos que escuchamos y fue lo más que pudimos obtener. No puedo decir si el espíritu de Pachita sigue ahí, si los espíritus que contactaba a Pachita para poder sanar también sigan ahí, pero de que eh, la casa quedó como una leyenda y como un misterio, eso cualquiera de las personas que habitan alrededor lo saben muy bien y siempre se quedará estigmatizada como que era el lugar donde Pachita hacía estas sanaciones tan extraordinarias interesante, ¿no? Eh, y personas, este, por ejemplo, visitantes que puedan ir, ¿ellos no tienen acceso a este lugar? No, no, no pueden entrar, es, es propiedad privada y los departamentos, sí, cada persona tiene su, su acceso. Disculpe, un comentario con relación a este punto que está, estamos escuchando de Quizá digo yo, fue contactada por estos seres y le dieron esta facultad para sanar eh, por estos seres extraterrestres. Fue contactada Pachita y con esta, porque fue contactada ellos, quizá les dieron eh, algún, algún, algún poder, puedo decir, para poder sanar, pero... Eh, mi comentario es ese, que es, puede ser contactada eh, por estos seres. Bueno, lo que se menciona y lo que Pachita misma decía es que el espíritu de Pancho Villa, que era un revolucionario mexicano, que lo tenemos como un héroe, como alguien que, que luchó por la patria, un héroe nacional, Pancho Villa era, el espíritu era quien por medio de ella, curaba a estas personas. También escuché, también leí por ahí, que también se mencionó que el espíritu de Cuauhtémoc estaba dentro de Pachita. Cuauhtémoc era Tlatuán y Mexica. El último Tlatuán y Mexica, eh, eh, que fue, pues, parte de la conquista de México, en donde Hernán Cortés, pues, eh, conquista la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, que era, precisamente, Cuauhtémoc, Diego Moctezuma, quien, eh, por medio de Pachita, sanaba a las personas, estos espíritus se hacían presentes con esos títulos, y entonces eso también llamó mucho la atención de, de las personas, porque no solamente Pachita era alguien que sanaba de una forma tan extraña, sino que además decía eh, tener el espíritu de grandes íconos de, de nuestra nación, en este caso Pancho Villa o otro y Moctezuma II, entonces... Es, es raro, pero bien podría ser que también los extraterrestres, como menciona, pudieran haber intervenido y darle esos poderes. De hecho, pues todas estas personas que curan de esa forma y de algunas otras formas, pues se tiene también la hipótesis de que los extraterrestres pudieran dar a estas personas estos, estos dones o estos eh, poderes para sanar a otras personas, o que en algún momento por... Eh, la presencia de un objeto volador no identificado, de un ovni, por radiación, por algún encuentro cercano de primer tipo, de segundo, de tercer tipo, es que estas personas hayan eh, cambiado y obtenido estos poderes y hacer eh, las curaciones como las hacía Pachita. Entonces, no es no vamos a decir que es imposible ni que no pueda suceder, las hipótesis están ahí, no sabemos la verdad a ciencia cierta, entonces todo, todo aquel que haga hipótesis sobre... ¿Cómo es que tenía Pachita esos poderes? Pues son bien recibidas esas hipótesis, porque no podemos decir si es verdadero o es falso. Es increíble, ¿no? Interesante. Y yo quería ya estar en, un poquito más en calor sobre eh, un tema bien especial como es la, la Virgen de Guadalupe. Usted debió tal vez hacer algún tipo de estudio opinión le merece. Coméntenos, gracias. Pues bueno, la Virgen de Guadalupe es lo mismo que sucedió en todas los, en todas las regiones, países que fueron conquistadas por los españoles, fue eh, el mismo fenómeno, ocurrió lo mismo, y esto pues nos muestra que, y bueno, esto es en mi opinión personal, eh, obviamente los religiosos, los católicos tendrán sus creencias, en mi opinión y de acuerdo o con base a la historia, pues simplemente fue una forma de conquista, la conquista evangélica por, por parte de los españoles. Los españoles aparecieron vírgenes en todos los lugares donde ellos conquistaron, haciendo la misma, el mismo montaje. Recordemos que la Virgen de Guadalupe es eh, exactamente es idéntica a la Virgen de Extremadura en España, es una virgen morena que tiene las mismas características que la Virgen de Guadalupe, es decir, desde la historia que tenemos de Juan Diego y su ayate que lo desenvuelve, desenvuelve su ayate y caen las rosas y se ve en, en el ayate el pues la imagen de la Virgen es completamente la misma imagen de la Virgen de Extremadura en España. Lo mismo sucedió en otras áreas del continente americano eh, para la evangelización y para que los indígenas se identificaran, por eso es que esa Virgen de Guadalupe es una Virgen morena. Lo mismo pasó en Japón con, con la, este, la Virgen de Akita, me parece que se llama esa Virgen, y en África también apareció una virgen con, este pues, color eh, de, de afro, afro, de africanos, ¿no? Son este de este de este tipo de raza. Entonces, lo hacen o estas vírgenes se aparecen, se, se, se, se, supuestamente, pues, como, una, como un milagro, como algo divino. Sin embargo, siempre ha estado de la mano de los conquistadores y esto pues precisamente de los españoles, si nos vamos a Estados Unidos, una, un territorio que en donde llegaron eh, a este, europeos como los ingleses, eh, franceses, irlandeses, etcétera, no encontramos alguna historia en donde se haya aparecido una virgen, entonces qué, qué raro que en aquella parte de, de, del mundo que está, que enseguida de México no se aparezcan vírgenes, y de México para abajo, que lo conquistaron los españoles, sí haya todo este tipo de milagros de, de las vírgenes que se aparecieron. Escuchan, compañeros, increíble, sí, increíble este, la, lo que nos está contando nuestro compañero. Eh, ella ya está, ella, ella es Beata, ¿verdad? Ella está eh, eh, como Beata en el... En, eh, en el Vaticano, ¿cierto? No, sí, sí, claro, la Virgen Guadalupe es una de las representaciones religiosas más importantes del mundo. Eh, un, un comentario así mismo en este punto, quizás, yo siempre refiriéndome a los seres de, de, de las estrellas, quizás de estos seres vinieron también y pusieron también un granito de arena para que que la humanidad quizá esté más tranquila o crea tenga fe en algo para que pueda conducirse quizá intervinieron también estos seres es un comentario digo yo ok respondiendo a ese comentario y a esa hipótesis de que las apariciones marianas puedan ser también extraterrestres eh, lo estuve platicando recientemente con un, un compañero investigador de italia que él precisamente por, por estar o pertenecer a, al país de Italia y que está ahí la sede del Vaticano y porque obviamente toda esa gente es eh, católica, pues eh, tienen en su, eh, en su cultura pues, eh, el tema de lo, de lo, del catolicismo, de las apariciones marianas. Pero también él entonces entrando a este tema ufológico pudo relacionar los temas y hablaba precisamente de que las representaciones o las apariciones marianas, como la Virgen de Fátima, Fátima, por ejemplo, que pudieran ser seres extraterrestres que vinieran a dar mensajes y que nosotros los interpretáramos como milagros o como las apariciones de vírgenes. ¿Por qué? Por, por la forma, por el brillo, por las características que se mencionan con respecto a estas descripciones de las vírgenes, y es muy interesante cómo, cómo relacionó y cómo relacionamos el fenómeno OVNI con las apariciones marianas, porque sí podría ser un fenómeno de encuentro cercano del tercer tipo. Se escucha como tal. También en estas apariciones se habla mucho de los soles que bailan, por ejemplo, en Fátima. Y es esa luz es como el sol que se comienza a mover frente a todas las personas. Y eso también nos representa a lo que pudiera ser un OVNI. Entonces... Eh, era su hipótesis, él escribió un libro precisamente sobre la relación de las apariciones marianas con los extraterrestres, pero pues yo eh, pregunto, ¿cómo en México, sí, fue un eh, extraterrestre quien se apareció, que los españoles no hayan hecho este, pues esta representación para que los indígenas se evangelizaran, para poderlos conquistar también de una forma mental e ideológica, espiritual? Que ellos no hayan metido mano ahí y que sí realmente en el Tepeyac se haya aparecido esta virgen, pero que haya sido extraterrestre. Entonces, la pregunta que yo le haría a este compañero es eh, ¿por qué entonces los extraterrestres le ayudaron a los españoles en la conquista? Porque estas vírgenes de, de toda eh, América e incluso de Asia, por ahí tenemos Filipinas, ¿por qué se aparecieron solamente cuando llegaron los españoles? Y no antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué los extraterrestres tendrían que aparecerse eh, justamente en territorio de Nueva España o en territorio que conquistaban los españoles? ¿Los extraterrestres ayudaban a los españoles? ¿Por qué estaban con los conquistadores? ¿Por qué estaban con quien destruían otras culturas? Entonces, si sí, el mensaje que viene de parte de esa virgen es un mensaje extraterrestre de paz, pues en realidad eh, tomaba muy mucha parte de los de las de los conquistadores y nada de la parte de los eh, prehispánicos o precolombinos. No, ¿Puede explicar de pronto un poco en qué relación puede tener la Virgen de Guadalupe o sea, hay, hay alguna, alguna relación o algún parecido con la Virgen de Fátima? Hay alguna eh, ¿Diferencia o algo que se pueda conectar entre estas dos historias o, o son totalmente diferentes? Bueno, la, son diferentes, pero las apariciones marianas son lo mismo. Son diferentes en el contexto, en el lugar, en la descripción, en cómo son y lo que ocurre. En el caso de la Virgen de Fátima se le apareció a tres pastorcillos eh, por diferentes... Eh, épocas diferentes meses se les fue apareciendo y daba algunos mensajes esta virgen de Fátima ella hacía o mostraba que eh, se supone se aparecía frente a toda la multitud de personas que comenzó a congregar en donde los pastorcillos la habían visto y no es que bajara y se hiciera presente frente a ellos sino que se veía una luz en el cielo que se movía era el sol danzante es muy diferente a lo que sucedió en México con la aparición de la Virgen de Guadalupe, donde Juan Diego al estar caminando por cierto lugar, y cierto lugar importante para los mexicas, el lugar donde se aparece la Virgen de Guadalupe, es el lugar donde se adoraba a, eh, a Tonantzin. Tonantzin. Sí, sí, Tonan. Tonantzin. ¿Tona es eh, la diosa madre de la cultura mexica. Tonantzin es nuestra madrecita. Tonantzin significa esto, nuestra madrecita. Es ahí donde se tenía eh, el, el lugar de adoración a Tonantzin y justamente ahí es donde se aparece esta virgen, le dice a Juan Diego que vaya y le diga al fray, a fray, no me acuerdo cuál es que es este fray, o fraile que vaya y le diga, que ella es la madre de, de Dios y que quiere que le hagan una, un templo ahí donde se apareció. Entonces, eh, va Juan Diego, le dice esto al fraile, pero creo que es el fraile Juan de Zumárraga, me parece que es el fraile, le dice esto Juan Diego, fraile Juan de Zumárraga no, no acepta su palabra al 100% y vuelve a ir Juan Diego al siguiente día, me parece, al mismo lugar. Nuevamente se le aparece la Virgen y le dice que recoja flores, que junte flores en su ayate y que se las lleve a, al fray y que le diga que levanten un templo en su nombre porque ella es la madre de Dios. Entonces cuando vuelve a ir Juan Diego y desenvuelve su ayate para tirar las, las flores que había recogido, se aparece ya el milagro de esta virgen plasmada en su ayati. Entonces, es ahí donde los, eh, se supone, los, eh, estos curas o estos frailes, eh, aceptan que la virgen efectivamente se apareció y que hizo un milagro, y entonces mandan a edificar ahí, precisamente el templo a eh, Guadalupe. Eh, Guadalupe significa río de luz. Recordemos que, ta, que es el mismo... Eh, la misma idea que se tiene de la Virgen de Extremadura en España, porque la Virgen de Extremadura en España también se apareció, pero no se apareció como esta mujer con, con luces brillantes, ni mucho menos, sino que cerca de un río o a, a partir de un río se encuentra una imagen de una virgen. Esto es historia española, historia también como religiosa de España, donde se encuentra esta imagen pues como, como ya vieja, no acabada por, por la tierra, por el, las inclemencias del, del tiempo. Y entonces eh, la recogen y esta se vuelve la Virgen de Extremadura. Y por eso es morena, porque su pintura ya se había desvanecido y tenía solamente el color de la madera, que era un color oscuro. Entonces, por eso la Virgen de Extremadura en España es morena, porque es el color, del material con que estaba hecha y que se había despintado. Por eso, toman los españoles esa misma virgen y la presentan en, en donde se adoraba a Tonantzin y la presentan morena como el color de los mexicas y se llama Guadalupe, que significa río de luz, lo mismo que, que fue parte de la historia de la Virgen de Extremadura en España. Entonces, se cree que, bueno, la hipótesis es que... Eh, un, un indígena eh, fue quien pintó a la Virgen de Guadalupe en ese ayate, un indígena por, eh, por órdenes de, de los frailes, por orden de los españoles. En México hay una película que fue censurada, eh, esta fue filmada parece que en los años 70 y fue censurada, no se conoce y es el día de hoy que no muchos conocen, a pesar de que como en el, los años dos, en el año 2000, 2000 y tantos, ya se pudo mostrar a la gente, estoy seguro que de 10 mexicanos, yo creo que ni uno, ni uno conoce esa película, se llama Nuevo Mundo, esa película es difícil de conseguir, no está en ningún lado, y ya habla precisamente sobre el fraude de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y ahí explica muy bien cómo es que se hizo este fraude, y cómo fue que hicieron la aparición de la Virgen en el Tepeyac, ahí donde se adoraba a Tonanzi, nuestra madrecita. Disculpe, pero la pintura que conserva, eh, que fue plasmada, esa pintura en cambio se ha conservado por, por siglos, se puede decir, hasta ahora. Sí, sí, sí, sí, por siglos. Igualmente en eh, templos prehispánicos se encuentran pinturas, se encuentran frescos en la cultura maya, en los toltecas, eh, Teotihuacán, hay todavía eh, frescos de hace 500 años, entonces, pues, ni, si se pudo quedar eh, estos frescos a la interperie en templos, en ruinas prehispánicas, en un ayate, que fue cuidado y fue protegido durante todos estos años desde la conquista, pues obviamente va a perdurar. Y no solamente eso, el, el ayate tiene muchas cosas que demuestran que fue completamente un fraude. La Virgen de Guadalupe, en el, en el ayate original, tenía... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la historia? No, no tenía... Sí, tenía corona. La imagen... Cuando se fue plasmada en el Ayate, la Virgen de Guadalupe estaba coronada, tenía una corona. En la época de la colonia, hubo un momento en el que el Ayate lo llevaron a Europa, a España, porque lo iban a restaurar. Pasaba algo con el Ayate, con la pintura del Ayate, lo mandaron a España a restaurar. Y cuando regresó, sucedió algo muy extraño. La Virgen ya no traía la corona. Entonces, ¿qué significa...? pues que la cambiaron, o que la volvieron a pintar, pero ahora le quitaron la corona, etcétera. Es algo, ahí están los registros, no es algo que, que sea como una leyenda urbana, están los registros de cómo era la Virgen y cómo regresó a México. Y bueno, otra cosa eh, curiosa es que la yate es una yate bastante grande, Una yate es una tela que va como poncho, eh, se la ponen como poncho a los indígenas, <coughs> y si... Pensamos en el tamaño de un indígena de aquella época, pues eh, alcanzaría el metro, un metro sesenta aproximadamente. Y el ayate que se encuentra en la Basílica de Guadalupe eh, tiene más de unos sesenta, tiene como un ochenta o se ve mucho más grande, es muy grande el ayate. Es decir, si ese fuera el ayate original, el de que Juan Diego llevaba cuando se le apareció la Virgen y quedó plasmada, pues Juan Diego no podría caminar, porque ese hallate lo debería de haber arrastrado. No era de su tamaño. Ya disculpe también, y en los ojos de la Virgen se ven también las imágenes que según he visto en unos, en unos documentales que se ve la imagen de, de Juan Diego y de una familia, y, etcétera. Sé que eso es importantísimo porque nos damos cuenta la forma eh, tan sencilla de controlar nuestra opinión, de controlar nuestro, nuestra fe, nuestra devoción por algo. Eh, claro, yo he visto que han acercado un microscopio ahí a, a los ojos de la Virgen y que se ve Juan Diego, se ve el fraile, se ve otra persona, etcétera, que se ven... Y, y nosotros decimos, oh, sí, es verdad, se ven, sí se ven, están ahí, cuando en realidad son manchas, si, si notamos bien, son manchas, eso se llama pareidolia, y de hecho una pareidolia sumamente mala, porque, porque una institución, porque una persona importante, porque la iglesia misma diga, en los ojos de la Virgen se ven eh, reflejados, se ven, plasmados, Juan Diego y los frailes, y todo esto el día de su aparición, y nosotros al verlo decimos, oh, sí, es verdad, nos lo estamos imaginando, porque en realidad son manchas, hay manchas negras normal de la pintura, y eso se le llama pareidolia, y una de las pareidolias más absurdas, porque ni siquiera se ven como personas, si podríamos poner ahorita la imagen, eh, tendríamos que buscarle la figura como en las nubes, y ni siquiera se verían tan Tan, de, tan buenas, tan, tan nítidas como si fueran personas, entonces esto de los ojos de la Virgen es más una forma en que quien lo haya mencionado y quien lo menciona actúa sobre la mente de las otras personas, pero si ponemos a alguien que desconoce el tema de la Virgen, a una persona de otro país que desconozca el tema de la Virgen y le ponemos ese acercamiento del ojo y le decimos ¿qué es lo que ves aquí? esa persona va a decir manchas o no veo nada porque eso es precisamente lo que es pero a nosotros ya se nos ha integrado esa idea de que en los ojos de la Virgen aparecen estos frailes y el mismísimo Juan Diego compañero, o sea, ese fenómeno, perdón ese fenómeno ha venido ya arraigado ya desde, desde el inicio, ¿cierto? o sea, el hecho de ver a esta a esta imagen, verle como que tuviera esa familia, estuviera Juan Diego, ya es algo que ya se les ha eh, posicionado a ustedes como mexicanos y que ustedes tienen eso eh, grabado en su mente, ¿no? De esa imagen. Parece ser que la iglesia también eh, está detrás de eso, de inculcarles de que, de que eso es lo que se ve. No sé si esa es la opinión que podamos, podemos compartir al menos yo tengo esa percepción, ¿no? Italia es el país número uno en donde más católicos hay. Adivinen cuál es el número dos, el país, el segundo país con más católicos en el mundo. Es México. México, México. Es México. Diez millones de, de personas visitan a la, a la Virgen cada año. Claro. Con y todo, Son bien creyentes. Pero... Buenas, buenas tardes, perdón, disculpen, quería hacer un comentario. Sí, claro, claro. ¿Cómo está? Buenas tardes, compañero este Roberto Pintado de Loja, Ecuador. Les saludo, muy agradecido por compartir estos minutos con nosotros. En, reforzando a lo que usted dice, bueno, la verdad, muy interesante todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Yo creo que antes tenía, bueno, tenía una percepción diferente de la Virgen de Guadalupe. He escuchado la historia del indio Juan Diego de, de de esta mujer que le llamaban Don ¿no? Y, y precisamente por lo que usted comentó, que como los españoles han hecho un tipo de... hablemos de teatro, ¿no? También a veces me pongo a pensar, no puede ser algún tipo de fenómeno extraterrestre, ¿no? Pero como usted bien lo mencionaba, eh, ha armado algún tipo de teatro porque, no sé, yo le comento, como le digo, reforzando lo que usted dice, ¿no? Aquí en Ecuador, no sé si, si usted tiene conocimiento hay una virgen, la virgen del cisne, precisamente de, del, del país, de, de la ciudad de donde yo soy, de Loja, o sea, prácticamente sería como la, la virgen de Guadalupe, México, no sé si me equivoco, los compañeros deben saber a la virgen, ya, es una, ya sabe que todo está alborotado aquí por la virgen que está. Entonces, tiene una historia muy parecida a la que usted acaba de mencionar, compañero, por ejemplo, esto de que Siempre tienen que ser los, par, los pastorcitos quien la, quien la encuentran, ¿no? Porque en este caso de esta virgen era una muchacha, una niña, pastorcita, ¿no? Que la, siempre se encontraba, dice, en, en una montaña con, con una mujer, dice, muy bonita. Bueno, esta no era morena, era, era blanquita. Está muy bonita y la encontraba todos los días que iba a su rebaño. Entonces, luego la historia dice que la, la, niña, la niña le contaba a sus familiares, ¿no? Y esto hasta que hasta que un día tienen un tipo de como de como de plagas les llega una pandemia y entonces esta mujer le dice a la niña que para que se, se libren de esto de la sequía de las plagas tienen que, que ir y hacerle una estatua así como la, la historia que usted mencionó, parecida no que le tienen que hacer una estatua y y para ahí un templo como para que la adoren ahí y ahí se les va a acabar toda la toda la toda la, toda la todo el hambre todas las plagas y los indios van precisamente con esta historia, van donde unos curas en Quito, y en Quito le hacen la imagen, y desde ahí en adelante prácticamente, ya sabe lo que es aquí hoy en día la Virgen del Cisne, ya le digo, es como la Virgen de Botata en México, entonces es curioso, ¿no? hacer un este comentario para que como le digo, reforzando lo que usted dice, y, y para que los compañeros tengan un una percepción más, no más es como que eh. sí, es, es curioso. Se sí, quieren más una especie de teatro, no mismo en esto, porque es muy parecida a la historia de esta virgen que le cuento de aquí, estimado. No sé usted qué piensa. Por eso eh, podemos notar, podemos ver que en todas las situaciones sucede lo mismo. En, en, también en la, la Virgen de Canarias ah, sucedió lo mismo. ¿Qué pasa? Se aparece la Virgen y dice, quiero un templo aquí, quiero una estatua aquí. Si fueran extraterrestres es como, ¿para qué quieres una estatua, un templo, no? Esto simplemente es un control, es una forma de evangelizar, es una forma de conquista. Si lo vemos y nuevamente lo comparamos con países... Eh, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Suiza, como otros países europeos, Luxemburgo, Noruega, Holanda, eh, son países en donde no hay apariciones de vírgenes. ¿Por qué allá no se aparecen las vírgenes? No, no, si fueran extraterrestres, ¿por qué no van a hacer lo mismo en esos otros países ¿No? Entonces, eh, estos países protestantes, de, de religiones protestantes que se les hace llamar así, <coughs> tienen otras, otras eh, formas de culto y lamentablemente eh, los países donde tenemos más carencias, los países que, que tenemos eh, menor eh, conocimiento, que estamos mucho más... Eh, eh, somos tercermundistas, como se les llama, pues tenemos de religión eh, la católica y tenemos también pues la creencia de, de las vírgenes y de los santos. no quiero, toda la gente que, que esté viendo esto, no quiero eh, hacer que cambien su opinión con respecto a la religión y su culto por, por las imágenes. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo siempre he dicho que de igual forma eh, la iglesia católica actual si yo entro a una iglesia el domingo en la iglesia católica no me dicen cosas para ser malo ni mucho menos, siempre hay un mensaje positivo entonces con respecto a los mensajes que actualmente se dan de las religiones, me parece que la mayoría de las religiones los mensajes son positivos son de, de mejorar el comportamiento con la sociedad entonces no estoy diciendo a la gente que, que renieguen de su religión y que etcétera yo estoy dando mi punto de vista, las observaciones históricas que, que me dan esta visión para poder platicar sobre las apariciones marianas y eh, lo notamos, como nos acaba de decir de la Virgen en Ecuador y en otras regiones del mundo, que sucede lo mismo. Se levantan templos donde se aparecen las vírgenes y lo curioso es que también todas estas vírgenes eh, tienen eh, son, son la madre de Dios. Se, se llaman diferente, se ven diferente, pero todas son la madre de Dios. Es muy extraño. La de México es morena y está embarazada, se supone. Por eso trae un listón en la, en la cintura. Hay otras vírgenes que se aparecen ya con todo y el niño. O ya apare, o siguen, o aparecen también embarazadas, pero de acuerdo al color de la mayoría de las personas en esas regiones, es el color de la virgen. Eh, esto sucede desde hace muchos, muchos siglos en, siglos en las o milenios en las primeras civilizaciones con Semiramis. Había un culto de la diosa Semiramis. Esta Semiramis también tenía a su hijo. Ella era la madre de, de ese dios y en la representación de Semiramis, si alguien quiere buscarla en Google, puede poner Semiramis. Y Semiramis es exactamente la misma imagen de la Virgen con el niño. Es lo mismo que pero en las civilizaciones primarias, eh, antes de que existiera el catolicismo, antes de que los romanos eh, relacionaran o juntaran las religiones paganas con, con, la, con la religión que tenían ellos de, de Roma y establecieran lo que se conoce como el catolicismo. Eso es la fusión de, las, de los cultos paganos con el culto que tenía Roma y se formó el catolicismo. Dentro de esos cultos paganos venía el culto a la madre, que era Semiramis, por eso se convierte en, el, en la madre de Jesús, en este caso, o la madre de Dios. Pero todos estos cultos, por ejemplo, lo de la hostia, también es un culto que viene de antiguas civilizaciones y cada cosa del ritual eh, católico tiene un porqué y un que ver con, las, eh, con los cultos paganos de la antigüedad. ¿Qué le parece si pasamos a otro tema, digo yo? Sí. Sí, interesante lo que nos dice el compañero Oslak, eh, me ha dejado bastante sorprendido. Eh, eh, cambiando un poquito de tema, compañero Oslak, eh, ¿qué opinión le merece a usted y qué es lo que está ocurriendo en el sector de la rumorosa en México, en Baja California, nos podría comentar un poco, porque ese también es un sector como enigmático, como eh, lleno de muchas, eh, de muchas cosas, de muchas historias, eh, no sé si nos podría de pronto eh, profundizar un poco en este tema. En México, como es un país que tiene una historia sumamente antigua, eh, se ha construido a partir de, de mitos, de leyendas, de experiencias, de relatos, y se les ha atribuido diversas eh, energías, eh, diversas cosas en territorio mexicano, entonces hay diferentes lugares en donde pues suceden cosas, se supone eso según la leyenda, como les digo, las observaciones de objetos voladores no identificados está en todo México y seguramente en toda Latinoamérica también. Solamente se necesitan personas que estén observando el cielo. La Rumorosa es uno de esos lugares donde se menciona que hay muchos avistamientos ovnis, pero en realidad también sucede lo mismo en Puebla, eh, viendo el Popocatépetl. También hay muchos avistamientos ovnis, también sucede lo mismo en... Eh, en Morelos, en eh, Tepoztlán. Tepoztlán también es un lugar donde se ven muchos avistamientos ovnis. Incluso hubo un tiempo en los años 90 donde la publicidad de los negocios mostraban naves extraterrestres de que saben que se, o, o se supone que es un punto de contacto extraterrestre. Eh, hay infinidad de lugares en México donde se dice que hay eh, evidencias de que los objetos voladores no identificados se acercan a ir en la zona del silencio es otro lugar en donde se dice que las naves extraterrestres bajan o están merodeando haciendo investigaciones eh, hay muchos muchos lugares en, en, en Tampico en Tampico Tamaulipas se dice que hay una base eh, subterránea una base eh, sumergida en el mar que es de extraterrestres tanto es así que se mandó a hacer un busto de un extraterrestre ahí en Tampico, Tamaulipas, por precisamente porque se supone que estos extraterrestres dentro de esa base subterránea evitaban que llegaran los, los huracanes y que tocaran tierra de Tampico y obviamente hicieran un desastre. Siempre los huracanes se detienen antes, antes de entrar a territorio de, de Tampico y es entonces se lo atribuyen a que una base extraterrestre, una base alienígena se encuentra ahí, en su mar y es quienes protegen a todos los pobladores de Tampico de, eso, de, de esos desastres naturales. Entonces, no solamente la rumorosa, en México hay muchos, muchos sitios donde se menciona el tema OVNI. Ahorita está más como que se habla más de la rumorosa porque una persona está eh, promoviendo, de hecho hace unos días o ayer creo, se pudo lograr con el municipio o gobierno de Tecate, Baja California, pues de que se presente, se pueda eh, eh, hacer publicidad de la zona, como que es una zona de encuentros alienígenas, de, de avistamientos extraterrestres. También se va a hacer un museo ovni en finales de noviembre, donde va a estar Jaime Maussan, Johanna Díaz, eh, Sixto Paz, eh, JJ Benítez, y pues voy a, voy a ir a, voy a ir a documentar también esto que van a hacer en Tecate. Es decir, no es que haya más avistamientos en Tecate o en La Rumorosa, sino que se le está dando publicidad a ese, a ese lugar como un punto de avistamiento ovni. Lo mismo pudiera suceder si hacen eh, la misma cosa en Puebla, si hacen la misma cosa en Tampico, si hacen la misma cosa en Morelos, en Tepoztlán y en otras partes de, de México. Entonces, ahorita el tema sí es la rumorosa porque se le está dando publicidad con ayuda de, del gobierno o del municipio que está aceptando que se haga publicidad con este tema alienígena, eh, como lo existe en Chilca, en Perú. De, de los avistamientos o las apariciones de naves extraterrestres y del contacto que tuvo Sixto Paz en Chilca y que ya la gente lo conoce como el pueblo eh, de los extraterrestres. Entonces, lo mismo, es solamente cómo se va construyendo una región con base a los relatos, a las leyendas o a lo que la gente rumorea o dice. Así lo mismo en algunos 20, 30 años, si es que la comunidad de Tecate sigue eh, con el tema de la ufología, se va a conocer a Tecate en algún momento como el pueblo, o la ciudad, el municipio, la región de encuentros alienígenas. ¿Y los lugareños eh, qué opinan, qué opinión tienen sobre estos seres? ¿Los han visto? Eh, ¿Han tenido algún contacto con ellos? ¿De pronto ha habido algún caso en particular en el cual alguno de ellos pues haya tenido un contacto más cercano con estos seres o haya podido hacer la descripción de estos seres? Bueno, eso me gustaría saberlo a mí también, eh, esperemos que este finales de noviembre donde se va a hacer el evento en Tecate, California, los representantes de, de la ufología, como es Johanan, como es Jaime Moussan, eh, puedan decirnos ese precisamente eso, cuáles son los casos importantes y cuáles son las evidencias que se han obtenido para que consideremos a Tecate y la rumorosa como un punto de mayor encuentro extraterrestre. La rumorosa sí se hizo, no es, no es que de, de la nada estén diciendo que hay avistamientos OVNI, sino que como es un tramo carretero desolado porque es desierto, un tramo carretero también peligroso por las curvas que hay en la región y que muchos automóviles han chocado y, y hay muchos accidentes en la rumorosa, como todo ese tramo de la rumorosa es... Eh, es difícil y es peligroso, también se tiene, pues, con cierto respeto, eh, eh, las leyendas que se cuentan de la rumorosa. Es un lugar enigmático, pero más por el peligro de su carretera que por los sucesos que ahí ocurran, porque en realidad es puro desierto, puro desierto. Bueno, siguiendo, disculpe, eh, siguiendo con este tema de los ovnis y de los, y los seres, también quería mencionar sobre en el triángulo de las Bermudas, que es una puerta dimensional. ¿Qué opinión se merece, mi amigo? Disculpe. Pues lo mismo. De hecho, de lo que estamos hablando, todo eso son misterios. Si tuviéramos el conocimiento a ciencia cierta de cada uno de estos temas, sería conocimiento, sería ciencia. Entonces, podemos decir mil y un cosas, sobre todos los temas, porque al final de cuentas no podemos revelar la verdad ni decir tampoco que es falso. Son solamente hipótesis o cuestionamientos u opiniones que uno tenga. El Triángulo de las Bermudas es un lugar eh, como la zona de silencio en México, donde hay un tipo de energía, donde hay sucesos en donde se desaparecen barcos, se desaparecen aviones. No sé, no estoy informado en este momento si es que si haya tráfico aéreo o marítimo sobre el triángulo de las Bermudas, que va de Florida a, a Bermudas y parte del Golfo de México. Ahí se forma el triángulo. No sé, me gustaría eh, investigar si hay tráfico aéreo o si realmente sucede que desaparecen los barcos y aviones y los, eh, los viajes transatlánticos toman otra, otra dirección o si le dan vuelta al triángulo. También en, en Japón, en costas japonesas también existe el triángulo del dragón, que es exactamente el mismo triángulo de las Bermudas. Desaparecen aviones, desaparecen barcos. Y hay otro triángulo, me parece que en Oceanía, no tengo mucha información, no recuerdo más bien el nombre de este otro triángulo, pero sí se habla de otro triángulo similar en el mar. Eh, los cuestionamientos, o bueno, más bien las historias que tenemos sobre el triángulo de las Bermudas eh, son de, del siglo pasado. Actualmente no tenemos registros, que yo sepa, sobre desapariciones de barcos ni aviones en esa zona. El Triángulo de las Bermudas se hizo famoso eh, por una serie de sucesos que fueron como cuatro. El, primer, el más eh, representativo fue de un escuadrón de aviones norteamericanos que desaparecen en la región de, de ese Triángulo de las Bermudas y que no, no vuelven, no regresan. Y de otro barco que desaparece con con muchas personas en el Triángulo de las Bermudas y reaparece eh, mar adentro en otra zona, pero ya sin tripulación. Eh, se menciona que solamente se encontraba el perro del capitán. No sabemos qué tan verdaderas sean estos relatos o estas leyendas, pero sí sabemos que todo esto se habla de, del siglo pasado. Actualmente no hay alguna situación en donde algo se haya perdido en el Triángulo de las Bermudas. Excelente. Eh, una preguntita. De los casos que usted ha podido investigar eh, con relación a los eh, extraterrestres, ¿cuál le ha sido más importante, más sonado o que usted ha podido evidenciar? Gracias. Bueno, si sí, la pregunta es como el de hacer una investigación sobre un tema extraterrestre para demostrar que sí existen o que son reales, la verdad es que ni una ha sucedido así no hay ninguna evidencia ni mía ni de otros investigadores eh, a ciencia cierta que demuestre que los extraterrestres nos visitan, eh, han estado aquí o que hay encuentros cercanos. Eh, no nos consta, a mí no me consta, no sé si a los otros investigadores les consta que sí. Yo soy fiel creyente de que hay vida extraterrestre, fiel creyente de que hay objetos que están en el cielo, pero no puedo asegurar ni afirmar nada. El Caso más representativo sobre extraterrestres que yo llevé, me parece que fue el caso del ser de Metepec. Una, el caso de que un extraterrestre fue capturado con una trampa de ratas en un rancho en Metepec, Estado de México. Eh, las fotografías sobre esta criatura son impresionantes. Es un ser con unos ojos gigantescos, con un cráneo mucho más grande que todo su cuerpo y estaba... Eh, pues capturado en un cepo, en una trampa como para ratas, su mano estaba, estaba, estaba capturada por esta trampa y la historia cuenta que en este rancho donde hay pues de todo tipo de animales, pues se dejaron cepos para las ratas y un día apareció esta criatura que estaba eh, sujetada por esta trampa y que incluso se había devorado él mismo la mano, se comió la mano para poder zafarse de la trampa, pero no, aún así no se pudo zafar de la trampa, están las fotografías de esta criatura, y pues bueno, se mencionaba que fuera extraterrestre, eh, aquí lo tengo que decir porque así sucedió, Jaime Maussan fue quien presentó esta historia, eh, él mostró las fotografías, entrevistó a las personas, y presentó el caso en revistas, en su revista de, de Tercer Milenio, en su programa de Tercer Milenio, y en congresos, donde llevó el caso eh, pues a lugares nacionales y extranjeros, incluso en, en el teatro Los Pinos, en Los Ángeles, California, pues hubo mucha gente que fue a ver a Jaime Maussan presentando el caso del, del, del extraterrestre capturado en Metepec. Sucede que mientras él estaba realizando esto, a mí me llega la noticia, que yo vivo cerca de Metepec, me llega la noticia de que tenían fotografías de la criatura. Y como sabían las personas que, que me contactaron que a mí me gustaba la temática, pues me hicieron favor de pasarme las fotografías. Cuando yo veo las fotografías, me doy cuenta de que son fotografías que nunca se han presentado en televisión ni se han presentado en los medios. Que Jaime Maussan, quien estaba documentando, e investigando el caso, no tenía las fotografías. Entonces, a mí se me ocurre subirlas a internet, subirlas en un video. Yo hice un video que se llamó Las fotografías nunca antes vistas del extraño ser de Metepec. El video tuvo muchas reproducciones para ese tiempo, que era 2008, muchas reproducciones. Y Jaime Maussan me contactó, me pidió las fotografías para que las utilizara en su investigación. Y bueno, yo accedí a dárselas. Y él como buen gesto, me parece que, fue como un gesto que me quiso dar, me dijo que eh, podíamos investigar el caso juntos. Entonces yo me emocioné bastante porque obviamente Jaime Maussan para mí era es un personaje, era y sigue siendo un personaje eh, muy respetable de la temática, un, una personalidad que a mí me me cautivó para poder eh, seguir ese sendero de la investigación y de los fenómenos extraños. Así que yo me emocioné mucho y dije, sí, sí, acepto, yo voy a hacer la investigación. Y entonces me dediqué precisamente a hacer la investigación, a saber dónde era el lugar, qué era lo que hacían en el lugar. Afuera había una, taxi de, una base de taxis. Los taxistas me contaron la historia y poco a poco se fue eh, develando la verdad. Los taxistas me, me dijeron que adentro de ese rancho había un taller de taxidermia y que en realidad no era un extraterrestre lo que habían fotografiado, que había sido un mono tití. Entonces, eh, ellos me contactaron con el taxidermista que trabajaba ahí, y efectivamente me comuniqué con él y me dijo la verdad, me dijo, la verdad sí, es un mono tití que nos llevaron para, para hacer la, la eh, taxidermia, para poner el monito tití, y se nos hizo curioso ponerlo en la trampa para ratas y tomarle fotografías. Se las presentamos al dueño, el dueño se emocionó y se espantó por ver a esa criatura tan extraña y eh, él tenía, no sé si era conocido o tenía amistad o pudo contactar a Jaime Maussan y le presentó el caso que pues luego presentaron como alienígena, pero en realidad había sido un mono tití, entonces me mostró más fotografías eh, me, me dijo todo el relato, me demostró que había sido pues simplemente fotos que habían salido de contexto y que él podía decir, este, pues él, él era quien había tomado fotogra las fotografías y quien había hecho la taxidermia. Entonces, ¿qué quería decir la verdad? Yo le dije esto a Jaime Maussan y él no, no quiso que se le revelara esa verdad. Él insistió en que era un extraterrestre y lo que decía el taxidermista, que era falso. Entonces, pues yo al tener todas las evidencias de que esto no era extraterrestre, pues obviamente me dediqué en internet a demostrar la verdad, porque yo soy un fiel creyente de los temas de misterio paranormales, eh, de los eh, milagros de todo, soy fiel creyente de que existe todo eso, pero no estoy de acuerdo con que a todo le diga que sí es verdad, sin cuestionar, sin investigar, sin experimentar, necesito comprobar que esos casos son reales, para poder compartirlos a la gente y decirle este caso me parece real por estas situaciones que encontré o este caso es falso por todo esto que descubrí detrás entonces la gente piensa que soy escéptico en la forma que se representa al escéptico como, como el no creyente y como que el que niega todo. Sí soy escéptico, pero en la cuestión real del escepticismo, en la versión filosófica que es el escepticismo, que es el preguntarse el porqué de las cosas, el cuestionarse todo. Entonces, desde esa rama filosófica, el escepticismo, sí, me presento ante los temas. y Yo soy una de las principales personas que quiero demostrar que el fenómeno ovni extraterrestre existe, de que la criptozoología existe, de que los milagros existen, de que los fenómenos paranormales existen. Yo estoy eh, buscando precisamente las evidencias para demostrarlo y dar a conocer qué son en realidad estos fenómenos. Disculpe, desde no. en punto de, de vista, eh, estos contactados, eh, diferentes, estos diferentes contactados, según tengo el conocimiento han dicho que estos seres han creado, como por ejemplo usted dice, la religión. Todo está relacionado, mi punto de vista, mi comentario, eh, con el fenómeno OVNI, con estos seres extraterrestres. Todo para mí está relacionado. Ok. Sí, ok. Sí, es, Hay pero... una hipótesis que habla sobre que estos seres se hacen pasar por divinidades para poder eh, eh, que la gente haga culto hacia estas divinidades que son los extraterrestres, porque ellos se alimentan de la energía de nosotros, de los sentimientos de nosotros. Entonces, al rendirles culto, al hacer al oraciones o rezos, o tener sensaciones o sentimientos por estas deidades, ellos se estarían alimentando de todo lo que nosotros estamos eh, generando. Esa es una de las hipótesis que se tiene, con respecto a que eh, los dioses, las apariciones marianas, los milagros, las imágenes, haya sido provocado por los extraterrestres. Es decir, ellos consumirían nuestra energía y es por eso que han desarrollado esta técnica o esta forma de manipularnos. Compañero, la, este, interesante su opinión y la verdad es que nosotros estamos... Eh, siempre eh, aprendiendo de estas cosas, ¿no? Y eh, un poquito avanzando más, eh, no sé qué opinión le parece eh, de, lo, de lo último que pasó hace unos par de meses de este personaje, de esta persona, de esta mujer colombiana que habla el idioma extraterrestre, no sé qué opinión tiene usted sobre aquello, porque también esto dio la vuelta a nivel de, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ok, ¿qué, ¿qué opino? Opino que esta persona es... Eh, eh, las, alguna, esa persona Manipulación, es, estafa. Eh, ¿qué podemos mencionar como manipulación y estafa, pero no, no con... Eh, no queriendo hacerla, ¿no? Eh, hay personas que tienen estas, eh, estos cultos, estos ritos New Age. Eh, en donde se alimentan del sol, en donde um, se habla de vibraciones o de consumir energía o de vibrar alto o de la comunión con las plantas y los animales o, o diversas formas de eh, estar bien físicamente, espiritualmente, energéticamente con ciertos rituales. Entonces me parece que eh, Maffey Walker que, ¿Quién es eh, que hace este supuesto idioma extraterrestre? Lo que hace es dar a personas que están buscando espiritualidad, que están buscando bienestar. Por ejemplo, en las pirámides de México, todos los 21 de marzo, que es cuando es el equinoccio de primavera, todas las personas van a las pirámides, se visten de blanco y levantan las manos porque se supone reciben la energía. Y, y lo digo se supone porque la verdad... Eso es más leyenda urbana que, que realmente, científicamente, se demuestre que ese día, en ese lugar, baje una energía cósmica y haga algo en los cuerpos de las personas. Entonces, en todo México y en todos los basamentos piramidales que existen, todo 21 de marzo hay mucha gente yendo vestida de blanco a recibir la energía. Ese tipo de rituales New Age, es como el que Mafe Walker promueve para las personas que quieren espiritualidad, que quieren nuevas experiencias o conectarse con el universo. Y el, la forma en que Mafe Walker hace el ritual es precisamente diciendo estas palabras. Recordemos, y, y lo dice no con alevosía, no, con, no queriendo engañar a la gente, lo hace con eh, partiendo de que la voz es poder partiendo de que eh, los pensamientos positivos, de que decir cosas positivas irradian energía positiva. Y viene lo que se llama el fenómeno de glosolalia. La glosolalia es hablar en lenguas, como lo hacen los religiosos. Pero la glosolalia también lo pueden hacer personas con eh, esquizofrenia. O en este caso, personas en un estado de... Eh, de, de profunda conexión con el universo, es decir, cuando te pones a, ¿cómo se llama? Cuando se ponen a meditar, en una meditación profunda, en un estado de concentración profunda, puede ocurrir la glosolalia, es decir, tener al extremo un sentimiento que a la hora de hablar ya el idioma no sea el mismo, sino que se hable glosolalia, que son es una lengua extraña, puede ser que diga palabras o no diga palabras, simplemente son sonidos. Entonces, Maffei Walker eh, es muy criticada porque obviamente se le menciona como una engañadora, como una eh, manipuladora, como que está esquizofrénica, que está loca, que dice que es el lenguaje extraterrestre. Cuando ella habla, cuando ella dice que es el lenguaje extraterrestre, no se refiere a que sea un lenguaje que hablan seres extraterrestres sino que se refiere a que es el lenguaje de la energía, el lenguaje del espíritu, el lenguaje del universo, del cosmos, es decir, la energía en, en, en ondas sonoras. Entonces, eh, la gente eh, lo puede tomar tan a, tan a la ligera, tan, tan sencillo como decir, Maffe Walker está loca y está engañando a todos. Eso es lo más fácil que se puede decir superficialmente. Si alguien lo observa, observa el fenómeno Maffe Walker, pues encontraría estas cosas que hace Maffe Walker. Encontraría respuestas al por qué hace ese tipo de cosas y cómo las hace. Eh, justificaciones. Maffe Walker no lo hace a lo tonto. Maffe Walker se creyó cosas de energías, creyó cosas del cosmos, creyó cosas de la palabra es poder, creyó cosas de espiritualidad y todo eso lo hace y lo relaciona para con la gente que va buscando una sanación espiritual o experiencia cosmogónica, etcétera. Entonces, Maffe Walker solamente se creó un ritual. No está engañando a la gente y no está siendo una estafadora en su mente. Pero si nosotros lo vemos superficialmente, sí lo es. Sí es una estafadora y sí es una, una manipuladora. Entonces es de acuerdo a cómo lo veamos y qué tan profundo vayamos en el fenómeno Maffe Walker. Muchos utilizan eh, o dicen que ella utiliza un lenguaje mesopotámico de la, de la antigua Mesopotamia. Entonces, eh, sí nos queda un poco la, la duda ah. de que utiliza o no este, este tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, ese es un chisme ah. baratísimo porque cuando sucedió el fenómeno de Mafe Walker, eh, alguien en YouTube un maestro eh, o alguien que estudiaba letras eh, o palabras o, o lenguaje muerto, digamos, de Siria, Mesopotamia y todo esto, eh, se supone que él en el, en el video dice que Mafe Walker estaba hablando esa lengua muerta, pero en realidad lo tomaron los noticieros, lo, lo repitieron otras personas diciendo mafe Walker habla el idioma de Babilonia o de Siria, la, habla lengua muerta, etcétera. Pero por qué no porque lo compartieron como afirmación. El chico que hizo ese video, que es maestro eh, sobre esos temas, en realidad no sabe ni nunca ha escuchado ni nunca escuchará cómo hablaban en Babilonia. No puede hacer los sonidos, ni imaginarse incluso, es una lengua muerta. Una lengua muerta significa que nadie en el mundo ni en la existencia reconoce, puede hablar, ni puede leer. Pero la gente piensa que es maestro y que sí puede leer estas, eh, ¿cómo se llama? Esta escritura cuniforme y, y poder hacer los sonidos es imposible. O sea, si volvamos, y, y yo vi el video, yo vi el video de este maestro que enseña ese tipo de dialecto. Si lo vamos a ver, no enseña nada y no dice que, que esa lengua la pueda reproducir. La reproduce según su imaginación. Incluso él, él dice, cuando le está exponiendo, que va a hablar esa lengua muerta, dice, yo me imagino que puede sonar así. Es cosa de su imaginación. Es una lengua muerta. Mafe Walker no habla eso, ni el maestro dijo que hablara Lengua muerta y toda la gente en todos los nicheros que replicaron eso están completamente en una de las patrañas más tontas que, que he visto. Es que eso es lo que sucede en todos los casos. Si alguien dice algo, toda la gente lo cree sin investigar, sin ver de dónde surgió, si ven por, si, sin saber por qué lo dice, etcétera. Si alguien dice algo, toda la gente lo replica como una verdad. Y eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los misterios. Excelente, ¿no? ¿El compañero César ha alzado la mano? ¿Quiere hacer una preguntita? Sí, buenas noches. Buenas noches sí, compañero. a todos compañeros. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por su intervención, que está muy interesante y lo felicito. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. Yo quisiera eh, decir, bueno, este fenómeno ovni es uno de los pretextos, como dice Jaime Rodríguez uno de los pretextos para llegar a la conciencia. Eh, en este en ese sentido, Pablo, ¿cómo podríamos evolucionar conscientemente en la actualidad de, según su experiencia hasta el momento? ¿Cómo podíamos, podríamos evolucionar con conscientemente. conscientemente con respecto al tema ufológico? Eh, no, el fenómeno de OVNI es un pretexto para que nosotros lleguemos a la conciencia, ¿no es cierto? Yo... Eh, estudiando el fenómeno al final del, del camino, cuando empezamos a estudiar los casos, de estudiar los mensajes de los supuestos seres de arriba, al final encontramos de que el ser humano tiene que eh, avanzar en su conciencia. Ok. No, ok, eh, eso que mencionan no solamente sería con el tema de la ufología, en realidad, el, Casi en todos, sí. que nos lleve a una evolución es, eh, lo encontramos en todos lados, en todo aspecto de la naturaleza, de las uh -huh. eh, formas o estilos de vida, del comportamiento, de los sentimientos, etcétera Todo eso eh, nos indicaría o nos debería de llevar a una evolución consciente de qué es el ser humano, a dónde va y cuál es el fin. Sin embargo, creo que la tecnología y estas nuevas eh, Formas que tienen ya estas generaciones, lo que están haciendo es un retroceso porque ya nadie tiene tiempo para observar el cielo, para observar la naturaleza, para observar los fenómenos, para preguntarse el porqué de las cosas y conocer y aprender y descubrir más cosas que existen en el planeta. El planeta. Eh, guarda tantos misterios que no terminaríamos toda la vida de la humanidad de descubrirlos. Nosotros solamente percibimos este planeta y esta vida, esta existencia con nuestros cinco sentidos. Cinco sentidos son muy pocos, por eso es que nuestra realidad es tan reducida. Pero si pudiéramos desarrollar con la capacidad cerebral que tenemos más sentidos, pudiéramos descubrir, encontrar, conocer muchas más cosas que existen en nuestro planeta, en nuestro universo, en nuestra existencia, en, el, en, nuestro, en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos un universo, nuestro eh, complejo estructural que tenemos de, de humanos y cómo, cómo, cómo somos en todas las formas es completamente un universo mismo. Entonces, como se dice, como es adentro, es afuera, es decir, solamente somos universos dentro de otros universos y desconocemos cada cosa por las limitantes que, nos, que tenemos, en este caso de cinco sentidos. La evolución que te, tendríamos mentalmente sería el estar observando constantemente, preguntarnos el por qué como se hacía en la antigüedad para ir descubriendo más cosas. Y en la actualidad ya no sucede. En la actualidad tenemos teléfonos y yo me doy cuenta con mis sobrinos, me doy cuenta con, con los chicos que van a la escuela, me doy cuenta que todo el tiempo están en el celular. Yo estoy todo el tiempo en el celular, pero pues es mi trabajo y es lo que yo realizo, a eso me dedico. Pero los chicos están distrayéndose en el celular constantemente, no aprendiendo, no observando, no experimentando. Entonces, la idea del cosmos que es infinito, la idea de las cosas que son infinitas, en realidad me parece que es una sucesión y es una ir y venir, es un ciclo, solo solamente son ciclos, eh, empieza, termina, empieza, termina, sucesivamente, ¿qué sucederá con lo que me acabas de decir con respecto a la conciencia del hombre?, ¿a dónde nos va a llevar?, nos va a llevar a un lugar eh, donde vamos a topar con pared y vamos a regresar a la prehistoria, vamos a regresar y porque estamos regresando en que ya no sabemos eh, hacer ciertas cosas porque las máquinas ya lo, ya lo hacen solas, entonces ya nos estamos perdiendo de evolucionar la mente y vamos a tener un retroceso y vamos a volver a empezar desde cero, quizá esta humanidad nos lleve a un punto tan fuerte y tan complicado que haya una guerra, que haya una destrucción, que haya una deshumanización, que, que casi se extinga la humanidad y tengamos que volver a empezar y volver a empezar con lo que tengamos. Así que me parece que son solamente ciclos. No creo que el consciente nos vaya a llevar a superarnos en extremo y de ahí para el infinito. Más bien creo que nos llevará a un extremo en donde tendremos que repetir la misma historia o quizá desaparecer, porque la humanidad solamente ha sido una de las cinco humanidades, bueno, una de las cinco vidas o existencias que ha existido en este planeta. En la escuela nos lo presentan como eras, azoica, mesozoica, paleozoica, etcétera. Pero eh, incluso en la, en la cultura prehispánica mexica se representa ese que ustedes conocen como el calendario azteca, que muchos lo eh, confunden con calendario maya, no es ni calendario maya, no es ni calendario azteca, es la piedra del sol, cuenta la leyenda de los cinco soles. Esas cinco soles son cinco eras que han existido en, la, en, la, en esta tierra, en este planeta. Cinco eras que se han destruido donde hubo cinco existencias. Una de esas existencias fueron, por ejemplo, los dinosaurios. Ahora no existen y lo mismo sucederá con nosotros. Somos una era donde existimos donde el ser humano gobernó el, el planeta, pero sucederá que también esa era se apagará. Según la, eh, la piedra de los cinco soles, estamos en el quinto sol, Tonatiuh, pero este sol también se apagará. Y esta tierra no se destruirá, simplemente seguirá vivo. Sí, el código vivo. de los mayas, disculpe, lo que usted está hablando es el código de los mayas este eso es el, la piedra del sol de los mexicas el código el, el Dresde es un es diferente eso es maya oh, increíble yo sí. quiero preguntar a ver compañero que va a preguntar y con lo referente que dijo que nosotros tenemos las los, nos manejamos en este mundo con los cinco sentidos eh, entonces, con estos contactados que dicen que ya en otros en otros mundos, en otros planetas, ya, ya tienen más, más facultades, más sentidos. ¿Qué opinión les merece esto? Los contactados dicen así. Pues exactamente, pues eso es lo que dicen los contactados. Eh, pero tenemos décadas de contactados. Y no hay uno que nos presente una evidencia clara. Tenemos historias, testimonios, descripciones, dichos, pero no tenemos fotografías de los extraterrestres con los que estuvieron, videos de los viajes que tuvieron en las naves, viajes que fueron a otro planeta. No tenemos videos ni fotografías de estos contactados. No hay en realidad uno que me demuestre que, lo ha, que haya sucedido. Apenas entrevisté a Sixto Paz que yo lo respeto muchísimo. Y le pregunté, señor Sixto Paz, usted eh, menciona, de, de lo que he leído, menciona que usted ha ido a Gamínides, usted fue a otro planeta. Sí, eh, nos puede describir cómo es. Sí, este, hay nubes, eh, es gris, eh, está muy bonito. Eh, no nos dice cómo es que se subió a la a nave, cómo es la nave por dentro, cómo es que su cuerpo no sufre alteraciones al eh, ir al espacio, a qué velocidad va la nave, cuáles son las formas eh, o qué sucede en el lapso que va, es, atraviesan espacio-tiempo o solamente tiempo, cómo llegan a Gamínides, cómo se estacionan, quién los recibe, dónde llegan, cómo, qué es la, flau, la fauna, la flora, o existe fauna o flora, eh, cómo es el, qué elementos químicos físicos existen en Gamínides, o sea, nada de eso, nada de tema científico, me pudo decir o me dicen, ningún contactado lo dice, solamente mencionan pues cosas que podemos imaginar. Si ustedes conocen a un contactado que me pueda especificar con cosas científicas o más creíbles, pues estaría muy, muy dichoso de escucharlo, porque así simplemente es como me lo imaginé, pero si ¿sí en verdad han ido a otros planetas los contactados, Le pregunto lo siguiente, compañero Oslac. Eh, ¿Usted cree eh, que estaría, estaría bien que Estados Unidos y otros, las otras superpotencias tengan la posibilidad o, o, o necesitan terraformar el planeta Marte? Le digo esto porque se gasta tantos millones de dólares, o se están intentando gastar tantos millones de dólares para terraformar un planeta... Y yo digo lo siguiente, ¿qué pasa con, nuestra, con nuestra, nuestra humanidad, con la población más pobre? En este caso, las personas que viven en el África. ¿Por qué ese dinero que se está destinando para un proyecto que yo no le veo sentido, tenga que, eh, se lo podría tra tranquilamente destinar para estas personas de, de escasos recursos, personas que, que viven en el eh, en, la, en la suma pobreza, ¿no? Y yo digo, o sea, ¿qué estamos haciendo como, como, como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? ¿Por qué tenemos que llegar a estos límites? ¿Por qué queremos eh, llegar a conquistar otro, otro planeta sin poder resolver los problemas que nosotros tenemos aquí actualmente en nuestro planeta Tierra, ¿no? Ok, ese tema es sumamente profundo, pero lo voy a... Según mi opinión, lo voy a desmenuzar rápidamente. Eh, lo que sucede aquí es que nosotros creemos que participamos, creemos que somos una sociedad, creemos que somos una humanidad, creemos que trabajamos con un mismo fin y la verdad es que no. Ese, ese Millones de dineros que mencionas, por ejemplo, no son para nosotros, ni son de nosotros, ni, ni van a ser de beneficio para nosotros, no. Los gobiernos y los poderosos tienen sus propias eh, formas, tienen sus propias actividades, tienen su propia idea para ellos mismos. Nosotros los, los que estamos como sociedad somos en nada más para eh, mantener una estabilidad de ellos, de los poderosos, del sistema en el que vivimos. Pero nosotros no tenemos ni voz ni voto. Ni el dinero es para nosotros, ni los beneficios que existan en algún momento son para nosotros, eh, pero creemos que nosotros participamos en el juego y que somos pieza importante. Somos pieza importante, pero aquí existe una esclavitud. En realidad, el sistema, en realidad lo que nos tiene son esclavizados y formamos parte de la gran maquinaria que mantiene el poder en ciertas personas. Así de fácil y sencillo es esto. Increíble. Estamos en, en, en metidos en el sistema. Hay un sistema que gobierna este mundo. Así es. Disculpe. ¿Sí? Prácticamente vivimos en una pecera. Y de esa pecera creo que no vamos a salir nunca. Ese, eh, por eso le digo que ese es un tema muy profundo. Muy profundo y muy vasto. La a mencionar a, a mi a, a, compañero César a, y a, a, el compañero ¿tú? Roberto. Byron, Byron, Byron, Byron. A ver, sí, es increíble. Yo una vez más felicito y agradezco a nuestro invitado especial. Mire, yo veo que tiene mucho conocimiento y ha estudiado y ha leído bastante. Entonces aquí viene una preguntita un poco filosófica. Eh, la muerte, la muerte. Entiendo que en el país de México hay un día que le dicen el día de la calaca, si sí, podría mencionar un poquito de eso y sobre la muerte y qué piensas sobre la muerte y la reencarnación. Muchas gracias. Ok, el, el, el fest, la festividad que tenemos en México es el 2 de noviembre, es el Día de los Muertos. Eh, sucede que en la época prehispánica, pues se festejaba, se hacía una ceremonia a, a la diosa de la muerte. Se tenía una, una actividad, un festejo para, para la muerte. Eh, cuando llegan los españoles y empieza esta transculturización, los españoles ya venían con un, un ritual similar. Su ritual en España es el día de todos los santos. Entonces, en esa mezcla entre español y, y mexicas o prehispánico, se combina y se convierte en la tradición que ahora nosotros, eh, pues, resumimos en todo el mundo que es el día de los muertos. Es una mezcla, es un sincretismo entre el culto a la muerte mexica o el culto a la muerte prehispánico y el culto del día de todos los santos, que es el día de los muertos, en donde se les lleva flores a los panteones en España. Entonces se combina esta, estos dos rituales y se transforma en una festividad hacia la muerte. Los panteones se, se van, se limpian, se llenan de flores, se les lleva música eh, y tenemos como en estima a la muerte, no le tenemos miedo, tenemos como gozo, gozo por, por la muerte y parece que la entendemos y aún y más que la entendemos casi la, la adoramos, ¿no? Como lo hacían los prehispánicos. Entonces, eh, esto es lo que se lleva a cabo como 2 de noviembre, día de muertos, esta festividad, y en el caso de que pienso sobre la muerte, es, eh, es de, de acuerdo a quién seas. De, el, la, la muerte o la verdad es, depende a quién seas. Y es que la verdad es una. La verdad existe y siempre será una. Sin embargo, existen otras verdades. Y esas otras verdades son de acuerdo a quién seas tú, de acuerdo en dónde estés. De acuerdo el tiempo, de acuerdo a muchas circunstancias, existirán verdades. La verdad es una siempre, pero de esa verdad siempre habrá otras verdades de acuerdo a quién seas tú. En este caso, en mi caso, eh, la muerte da miedo. Da miedo el dejar esta vida, por muy bien o mal que te vaya, la sensación, eh, la experiencia. Eh, todo lo que te brinda la vida es verdaderamente algo glorioso, algo maravilloso. Pero si no la quitan es simplemente desaparecer del cosmos, simplemente ya no estar nunca, tiempo en tiempo ni en espacio, simplemente desaparecer para siempre. Y esa muerte para siempre es lo que da mucho miedo y me da mucho miedo. Entonces, en lo personal, yo prefiero pensar en la muerte como un otro lugar, como otra parte del camino de quienes somos para trascender, que estamos aquí en una forma física en este planeta, pero que cuando mu mueramos nuestro espíritu o conciencia pase al siguiente nivel, una diferente vida en otra perspectiva, en otra forma, en otra dimensión, que siga viviendo. Tengo, eh, la, eh, tengo como la fe... Tengo la esperanza de que este planeta, este mundo, este cosmos exista. No sabemos cómo, ni cuándo, ni quién lo creó, ni cómo, cuánto es. Sabemos que existe y sabemos que las cosas que se destruyen eh, no desaparecen del todo. Entonces, incluso la misma voz, lo que estoy hablando ahorita, no es que aparezca y se apague, simplemente las ondas siguen viajando. Y esta voz o lo que emitimos como sonido viajan tanto que pasan el planeta, pasan el sistema planetario, pasan la constelación y siguen viajando por el cosmos constantemente en tiempo y espacio. Entonces creo que nuestra eh, mente, nuestra conciencia o le llamemos espíritu, siga palpitando, siga viva. Eh, ya no sé si dentro de este planeta o oh, viaje por el cosmos como todo lo que va viajando en el cosmos, como toda la energía que hacemos, como toda la energía que generamos, como todas las cosas que, que, que suceden, no son cosas que desaparezcan, son cosas que simplemente se van expandiendo cada vez más y más, por eso se dice que el, el cosmos o el, el universo es infinito, y debe de serlo, porque si viaja so, solamente viaja constantemente, es un cuento de jamás acabar, y entonces lo que somos, lo que emitimos, seguramente viajará y será una forma de vida que espero sea conciencia y espero en esa conciencia también haya gozo. Excelente. Bueno, yo de mi parte eh, ya tenemos que ir concluyendo, compañero Iván, para... Bueno, por supuesto. Sí, pues mis eh, últimas te... palabras, pues es agradecerle en lo personal, pues eh, muchas gracias y... Por mi parte, eh, si es posible invitarle en alguna otra ocasión al, al nuestro ilustre invitado, pues sería extraordinario. Muchas gracias de parte mía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, antes de despedirnos o que se despida cada uno, quiero hacerles. Yo tengo una... una consulta a, a usted, Ok. Sí, yo tengo una consulta. O sea, ahorita estamos en la el en la en... que comenzamos en este mundo de la oncología. ¿De qué vive un ufólogo que se dedica 100% a esto? ¿De qué, vive, ¿De qué vive un ufólogo que se, que se dedica 100% a esto? Eh, uno no vive de acuerdo al, al, al, a lo que se dedique. Uno vive del, de, lo que, de lo que sueña, de lo que piensa. Esto ya también sería un, un, este, un tema muy profundo porque estaríamos hablando... De, este, de la ley de la atracción y de ese tipo de cosas yo creo mucho en la atracción y metafísica pero lo que construimos en la mente lo aterrizamos en la realidad, eso para rápido ¿qué significa? ¿cómo vive un ufólogo de esto? pues simplemente vive, no sabemos si vive bien o vive mal de acuerdo a cuál sea su sentimiento de felicidad si un ufólogo vive con lo mínimo para sobrevivir pero todo el día se la pasa estudiando ufología y con eso es vivir, con eso es feliz, entonces el ufólogo está viviendo excelentemente. Si un ufólogo se pasa todo el día investigando el tema ovni y no tiene el suficiente dinero como para tener un carro, como para viajar, como para este, tener una familia, etcétera, y eso no lo hace feliz, entonces ese ufólogo no está viviendo. Así que uno vive simplemente de acuerdo a cuál sea su felicidad. A, a, el, el, la, la felicidad no es todo el dinero, ni es poco dinero, es un equilibrio. Hay que equilibrarnos en todas las cosas, físicamente, mentalmente, espiritualmente, económicamente, un equilibrio. Eso me parece que la estabilidad, la paz, nos hace ser felices. Pero si nosotros estamos Haciendo algo que nos hace feliz por más de millones de pesos que estemos ganando o millones de dólares que estemos ganando. Si no somos felices, entonces esa vida no está valiendo. Así que un ufólogo, si quiere vivir bien, solamente necesita ser feliz con lo que hace. Muy importante, ¿no? Eh, pienso yo, y agregando lo que dice el compañero que eh, no importa la cédula de identidad, el documento de identidad, no importa la chequera que uno tenga... Sino es la esencia del ser humano. Y eso es lo más importante, ¿no? Lo que podamos contribuir nosotros hacia la sociedad. Claro, bueno, yo les iba a hacer una pregunta última, eh, de una investigación que estoy realizando. Ojalá alguien sepa aquí, en Ecuador eh, hay unas piezas de humanos sobre dinosaurios. Son piezas de barro. No sé si sean de alguna cultura no sé si alguien las haya hecho, no sé eh, si estén en un museo, si alguien conoce estas esculturas de barro de hombres sobre dinosaurios, que me dé una pista porque estoy en busca, tengo, tengo tres imágenes de esas figuras y nadie en el mundo las conoce, pero tengo tres imágenes, las busco en internet y no hay resultados de nada, pero yo tengo las tres fotos de esas esculturas, y todos mencionan que son de México, pero obviamente yo he estado investigando todo lo que tenga relación con México y dinosaurios, y no existen esas figuras en México, no son mexicanas, y estoy claramente eh, convencido de que son de Ecuador, incluso estos nativos que están sobre dinosaurios, eh, tienen características eh, incaicas o preincaicas, entonces sé que es de Ecuador, pero no sé ¿Dónde las pueda encontrar y quién me pueda dar información de esas tres? Pero figuras. son eh, los famosos, porque nosotros aquí tenemos una historia sobre los gigantes de Ecuador. No sé si en algún momento, compañeros, usted lo ha escuchado. No, no. Pero, eh, o es algo relacionado con lo que usted menciona, que son eh, figuras de eh, barro barro de dinosaurios, ¿me dijo? Sí, hombres y dinosaurios. O sea, los hombres están montando un triceratops. Es la, la foto más... Eh, más conocida, donde un hombre estaba montando un triceratops. Bueno, yo, yo quiero comentarle algo. Eh, acá tenemos el cantón Mira. Es, es un lugar donde se encontraron huesos de un mastodonte y lo tienen, físicamente lo tienen. Eh, no sé si sería por ahí, tal vez. Esto se llama la población de Mira. Ok, voy a checar sobre el cantón. Sí, de, de, yo creo que sí podríamos este, de pronto proporcionarle esa información a, a Austin para que él pueda tenerla. La fotogra las fotografías la se las paso por WhatsApp y, y se las distribuyen entre ustedes y a ver si me ayudan con eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Igual como yo lo contacté eh, por, por, por, este, por Instagram y por WhatsApp, eh, creo que esa sería el mejor, la mejor vía para poder este, verificar las fotos. Y con eso, pues, este decirle a nuestros compañeros que están del otro lado, en la parte en la zona... Esto pertenece a la parte de la sierra, ¿no? De la sierra, sí. Es que es del lado de Mira, sí. Es al lado donde lado. estoy yo, por acá. Perfecto. Entonces, no sé si de pronto, este, Oxler, nos podrías ayudar con, con el, las fotos para poder nosotros, en base a eso, hacer este la investigación y con, con eso poder eh, compartirte la información. Sí, les voy a pasar las fotos y si ustedes las investigan en internet, dirán que son las eh, figuras de Acámbaro en México, pero no, no son las figuras de Acámbaro en México. Por eso quiero demostrar que esas figuras que dicen ser de Acámbaro no son de Acámbaro, son de Ecuador y siempre lo han confundido. Dicen que son de México, pero no. Entonces yo les paso las imágenes. Y por favor, si me pueden ayudar ahí, sería algo maravilloso, porque ese es un misterio que nadie se preocupa por resolverlo y a mí sí me interesa bastante. Perfecto. Y con no respecto, no sé si tengas algo de eh, pronto con respecto, eh, a, para finalizar, eh, algo con respecto a algún comentario de la Cueva de los Tallos. ¿De pronto has escuchado sobre eso, compañeros? Pues es mucho, mucho que decir sobre la cue Cueva de los Tallos. De hecho, estoy escribiendo un libro donde precisamente haré mención de la cueva de los tallos, eh, y es precisamente el libro sobre esta, eh, esta posibilidad de que humanos convivieron con los dinosaurios. Como lo había dicho anteriormente, los dinosaurios no fue una época donde había humanos, era una era diferente, era una existencia diferente, pero hay registros, y uno de esos registros se encuentra en la cueva de los tallos o de las... Eh, eh, las láminas que recuperó el, el padre Crispi, padre Crispi. Eh, sobre donde se ve eh, dinosaurios, entonces lo voy a tomar como para hacer la pregunta, ¿los dinosaurios existieron o los humanos eh, convivieron con los dinosaurios? Entonces por eso, eso mismo de, los, de las figuras de barro que les digo, eh, que son también de Ecuador, quiero también plasmarlas en ese libro, pero quiero que la información sea correcta y no la que se maneja en internet. Perfectísimo Osla, creo que con eso vamos a tratar de hacer la investigación El compañero Byron pues tiene un poco ¿Sí? más de esa información que si nos podría eh, compartir A, a y, través de, de usted compañero yo le facilitaría a usted la información para que usted haga llegar al, a nuestro perfecto. invitado Y si nos gustaría que de pronto nos comparta las fotos compañero Osla eh, ¿Sí? a, a mi teléfono WhatsApp claro. Y con eso pues a partir de buscar la información, ¿no? Claro que sí Creo que sí. Entonces, muchas eh, gracias. Palabra final, compañeros. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Gracias. Compañero Javier, César. Igualmente de mi parte, muy agradecido, compañero. Esperamos tenerlo en nuevas oportunidades. Ojalá, ojalá pronto también vaya a Ecuador, ¿eh? me gustaría mucho irres, Un sí, país que, que me hace Increíble. falta. Increíble tenerlo por acá para, para conocer un, rato, un poco más de Un rato viene por acá, avisarán nomás a ver cómo hacemos para recibirle Excelente, muchas gracias. Sí, ya está, ya está. Listo, eh, pues nada, yo agradecido porque hemos tenido la oportunidad de compartir con un personaje eh, muy importante dentro de la investigación del fenómeno paranormal y el fenómeno ufológico, y, bueno, esperamos que esta no sea la, ni la primera ni la última vez que podamos reunirnos, pues, ¿no? Y que podamos seguir compartiendo, eh, compartiendo información tan valiosa y que mejor de, de la mano, pues, de nuestro compañero Oslac. Así que, nada, pues, de mi parte, muchísimas gracias, Oslac, y estaremos en una pronta reunión para poder seguir tocando estos temas tan importantes. Un abrazo hasta Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.